Saludos, soy Rafael Banger y en esta hora les traigo unos tutoriales de cómo configurar el mando en el ordenador para poder jugar Call of Duty, Free o cualquier otro juego. Entonces en este caso estoy usando un, un, un control que tiene apariencia del control que eh, todo el mundo conoce, ese de Play 2. Yo tenía uno parecido al de Xbox, pero se me ha estropeado, entonces he puesto este. Entonces miren el, el mouse, lo tenemos aquí, ¿cierto? Miren cómo se va a mover con el mando, moviendo el joystick. Y miren la secuencia, hacia arriba, hacia abajo, hacia la esquina. Entonces, eh, si movemos el otro, miren allí, hacia abajo, presiona S, hacia arriba, W, derecha D, izquierda A y si lo hundo en el medio va a presionar espacios que es saltar en este caso lo tengo configurado así ustedes pueden poner su propia configuración entonces cómo hacer ello vamos a ir a hacer la configuración desde cero entonces vamos a cerrar esto vamos a cerrar aquí entonces en este momento como he cerrado todo voy a apagar el control allí si muevo, miren que no pasa nada, si muevo hacia los lados no pasa nada, por lo que eh, he quitado todo para iniciar el cero. Entonces en la descripción del tutorial les voy a dejar un, un, un, este archivo sin anuncio para que lo descarguen. Una vez lo descarguen van a dar clic derecho, extraer aquí y una vez se les extraiga voy a mandar este archivo a mis documentos para subírselos ahora a ustedes. Voy a poner aquí en mis documentos y ponerlo allí. Aquí en mis documentos. Entonces, una vez que lo hayan extraído, vamos a dar vamos a dar doble clic en él. Obvio que deben tener el control conectado, cierto. Entonces, ahora vamos a, a encender el control. Vamos a dar clic en este botoncito encenderlo, miren que ya sale algo en rojo allí vamos a ejecutar, abrir esta carpeta vamos a dar doble clic en este, en este archivo que está aquí y una vez den clic les va a salir una ventana como esta van a dar clic en Start que es traducido al español es Iniciar Iniciar, Iniciar y aquí van a escoger el idioma con el que quieren que les salga la configuración en este caso español porque yo hablo español Ahora voy a, voy a dar clic en iniciar, iniciar, le vayan dando despacio para que lean bien, ¿no? Hagan lo tal cual como yo le estoy haciendo, ruta predefinida, o sea, predeterminada y aquí vamos a dar clic en asociar, ya quedó asociado el mando, ahora eh, nos está pidiendo que lo configuramos, entonces en este caso vamos a dar clic en esta llavecita que está aquí y vamos a buscar una imagen parecida a este mando que está aquí. Vamos con una parecida este mando, ¿listo? Ustedes si tienen un mando diferente, van a una, una que, se, que vaya en concordancia al que ustedes tengan aquí conectado. Entonces vamos a darle clic en abrir. Y aquí vamos a darle clic en imagen. Y en este caso la que más se ajusta a mi mando es esta. Miren esta. Entonces voy a dar clic en abrir. Y miren, aquí tengo el L1, bueno, toda esa cuestión. Entonces vamos a a iniciar con la configuración, listo, para que nos funcione el mando entonces vamos a dar clic, aquí estamos en la primera opción que es imagen, que ya la escogimos ahora vamos en el segundo paso que es activar aquí el joystick, vamos a darle clic aquí y ahora nos está diciendo que vemos hacia la izquierda con el justin izquierdo, listo, entonces aquí, miren, le pongo el dedo en este vamos a darle clic aquí, voy a darle clic hacia la izquierda ahora me dice que hacia arriba y listo, entonces esto yo lo voy a poner aquí entonces ahora me voy a ir a la cruceta, listo voy a ir a la cruceta, esperen un momento ah, activé uno, faltó, eh, me faltó aquí este, el derecho este, entonces vamos a activar este nos dice que hacia la izquierda ahora casi arriba y listo ya luego con el mouse lo arrastramos allí, ahora nos vamos a la opción de cruceta vamos a activar aquí nos dice que uno hacia arriba vamos a presionar aquí en la cruceta miren que acá en el esténdulo control para que miren hacia arriba ahora dice que hacia abajo ahora dice que hacia la derecha ya está hecho nos vamos a arrastrarlo aquí allí ahora dice que vamos a activar los botones listo y este ya es el paso final entonces vamos a dar a, a presionar cuál es select ah otra cosa que les quería decir yo para esconder el mouse en los juegos uso este en este caso este, en, en, en carro duty se, se, se esconde con la tecla control este o con f4 ustedes tienen que mirar ahí con qué botón se esconde el mouse para que pueda eh, eh, para que puedan controlar controlar el el, el soldado que estén usando en carro duty o en frente eh, más correcto un poquito más, entonces estamos aquí en la opción de cruceta. Ahora vamos a la opción de botones. Entonces vamos a activar SELECT. Vamos a dar clic en este. Miren, aquí mi dedo. SELECT. Entonces lo corro aquí. Ahora, estar Vamos a ponerlo aquí. Ahora, cuadro. Que yo lo uso para cargar el arma. Miren, que me salió sobre esto acá arriba. Entonces yo lo corro aquí que yo lo uso para saltar, vamos a darle clic ahí en X, miren que me salió acá, entonces yo lo corro aquí triángulo, que yo lo uso para cambiar el arma como en Xbox y en Playstation, ahora bola o círculo para, como lo quieran llamar, para eh, eh, agacharme, tirar el eh, cuerpo a tierra, no sé lo que ustedes quieran poner entonces ya está allí, entonces ahora vamos con los gatillos. vamos a presionar L1 que está por acá, Bien, miren mi dedo acá, el primero, entonces lo corro aquí, vamos a presionar L2 ahora mirenlo aquí ¿Qué dice, ah si se equivocan en el caso como me estoy equivocando yo aquí no sé en cual y le sale sobre otro, no saben cuánto los dos, ¿eh? simplemente eh, en este caso aquí tenía que estar CL o CL1. Entonces presionen. Y miren, entonces estaba llegando el que no era. Miren, cuando presiono CL me dice que es este. Entonces que debo de correr es este de acá. Entonces este lo pongo acá otra vez, CL lo pongo aquí. Entonces ahora vamos con R1. Vamos a ponerlo aquí. R1, ahora R2. Vamos a correr el control un poco más miren que me salió hacia abajo, nos ponemos aquí y ahí ya están todos los botones ahora, si, usted va, si el control de ustedes tiene más botones van haciéndolo así, de esa, de esa forma hasta, hasta cumplir con todo el objetivo entonces ahora vamos a dar clic en aceptar vamos a dar clic en aceptar vamos a dar clic en guardar aquí en el disque. guardar y aquí nos está preguntando que en dónde Vamos a, a, a buscar la carpeta de control que tenemos allí, vamos a abrirla, vamos a darle clic en guardar allí, ya quedó guardada nuestra configuración. Entonces ahora si yo presiono un botón, miren que se marca en verde, que yo presione, Le ya hacia los lados miren. Pero ahora lo que necesitamos es ponerle las funciones del teclado, de este que están viendo aquí del computador o el que ustedes tengan allí a la mano. Para saltar yo le doy espacio, que es esta. Eh, para agacharme le doy este círculo. Para cargar, yo le doy es R, r, de, eh, r sí. Eh, y yo le pongo para eh, cambiar de, arm, de arma el botón eh, el intermedio del mouse. O también lo hago con. Eh, bueno, ya hay, en este caso van a tener dos teclas para hacerlo. Si tienen el mando en la mano. Lo pueden hacer con, con, con triángulo, ¿no? Que en el mando le va a salir triángulo Con este que está aquí Y también lo pueden hacer con el botón intermedio del mouse eh, Start yo lo uso para montarme al vehículo En este caso le pongo la tecla G Y se le pongo siempre Control Para esconder el, el, el mouse Qué paso aquí Ahí ya está y este eh, este yo lo uso para disparar el primero que le pongo siempre clic izquierdo y este de aquí abajo lo uso para tirar para tirarme del helicóptero que en este caso siempre le pongo que tecla yo, eh, creo que le pongo la tecla t de tetero este lo uso para apuntar que es clic derecho y este lo uso para tirar el gancho o para tirar para la ayuda de que voy a... Bueno, en este caso en of Duty lo uso para tirar los perros o para tirar un gancho cuando cojo el modo ninja. Y en Fred lo configuran conforme a ustedes quieran. También voy a hacer un video para Fred de esto. Y aquí van guardando en este disque. Hacen lo mismo. Como ya está la carpeta seleccionada clic en guardar para que eh, vayan dejando el progreso ahí ya listo. Entonces, para mover esto, vamos a dar clic aquí, yo uso, para moverlo, uso las teclas, si no, si, es que conforme a lo que le salga, Tienen que ser, eh, miren, iniciemos con este, con el de arriba, yo pongo esta, hacia abajo, pongo esta, hacia la derecha, pongo esta, hacia la izquierda pongo esta, entonces el mouse tiene que moverse hacia los lados, miren. Hacia arriba. Y acá hago lo mismo. En este caso es para correr, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a darle que, que ande hacia adelante, pongo la tecla W, hacia abajo pongo S en el teclado, hacia la derecha pongo la tecla D, hacia la izquierda pongo la tecla A, Ah, nos faltó, nos faltaron unas tecla. la del centro, la, de, la del centro, vamos a guardar aquí, vamos a agregarla, vamos a darle clic aquí, y vamos a darle clic en botones, miren que aquí nos faltó una en el centro, una en el centro, Que okay. acuérdense que esto aquí no lo puede hundir, yo también uso esta, cuando, para cuando estoy usando el mouse, lo uso para, para curarme, entonces vamos a, dar, a hundirlo aquí para que nos salga la tecla, miren que salió aquí, entonces la pongo aquí y vamos a hacer la otra al otro lado miren que salió aquí y vamos a darle clic en aceptar miren que ya salió aquí entonces yo esta del medio la uso para curarme y yo me juro con la tecla con esta y con esta de acá la uso para saltar también también le agrego la tecla espacio, yo uso esta y esta porque ustedes saben que en Carol Duty o en a veces estamos atacados y, y tenemos la, el, la mano derecha haciendo otras cosas entonces nos podemos salvar presionando esta como... bueno igual sigamos ustedes lo configuran conforme quieran y esto lo pueden vol volver a modificar, no hay problema entonces hacia arriba yo lo uso, le pongo la tecla H para sacar la patineta este lo uso para, no recuerdo, ah, lo uso para sacar granadas. Uso para sacar, no lo ese, ese lo uso para cogerme eh, del gancho o coger eh, armas del piso, municiones. Y este yo lo uso para sacar granadas y lo pongo como, como el 4. Y este lo pongo como el 3 para coger el arma secundaria. Siempre pongo como 3, debería ser 2, 2, pero lo pongo como 3. de guardamos y guardamos aquí también. Entonces ya está configurado todo lo que hacemos. Ajá, si presionamos hacia arriba, hacia abajo. Todo funciona a la perfección, listo. Y ahí ya quedó guardado en caso de que nosotros cerremos aquí. Miren que sigue normal, ¿cierto? Entonces si eh, queremos cerrar el programa simplemente vamos aquí y cerramos. Y ahí ya no se mueve. Y para abrirlo, y para abrirlo, se vienen a la carpeta que tengan configurado y simplemente le dan aquí en el perfil que tienen sin nombre, tienen que ponerle un nombre. no Ustedes pueden configurar otros controles así. Si son dos o tres personas que juegan en el mismo ordenador, cada uno crea su propia configuración y le ponen su nombre. Y aquí pueden crear otra configuración. Miren que estamos en el 1. Si van a ahogar otra cosa, aquí pueden poner otra configuración. Y ejecutar el juego con esta configuración de acá O sea que no tienen que hacer eh, Bueno, cada uno, cada persona puede hacer esta opción Y si se les acaba esa opción Ahora sí hacen otra Pero en este caso estamos en el 1 Que es que se trata este video Entonces, eso ha sido todo por hoy Espero que me hayan entendido No olviden de suscribirse, compartir el contenido en sus redes sociales Y activar la campanita Y si necesitan otro tutorial Por favor comentar Eso ha sido todo por hoy Y chao